Hola a todos, mi nombre es Julio González Caballero, soy alumno del grado de Ingeniería Informática de la UNED y este mini vídeo forma parte de una serie realizada por los alumnos de la asignatura Complejidad y Computabilidad, en la cual se realizan diversas demostraciones relacionadas con la materia. Concretamente, en este mini vídeo trataremos de responder al ejercicio 225 en el que se presenta la siguiente afirmación. LD no es un lenguaje recursivamente numerable. ¿Esta afirmación es verdadera o, por el contrario, es falsa? Bien, vamos a tratar de demostrar la respuesta correcta a esta cuestión. Y para hacerlo vamos a utilizar el método de demostración de reducción al absurdo. Bueno, antes de abordar el problema en sí, vamos a recordar rápidamente en qué consiste este método de demostración al absurdo. Se trata en primer lugar de determinar qué es lo que queremos demostrar y suponer como hipótesis de partida la afirmación contraria, que es la que vamos a demostrar, o intentarlo al menos, como cierta. Es decir, suponemos cierta la hipótesis contraria a la que queremos demostrar y tratamos de demostrarla. Al intentar realizar esta demostración, llegamos a una contradicción lógica o absurdo. Esto implicará y demostrará que nuestra hipótesis de partida pues, no puede ser cierta. Entonces, mediante este método, siempre vamos a tener dos maneras de acometer el problema. Es decir, tendremos dos opciones para una proposición P, que es esta de aquí. Si queremos demostrar que se cumple P, o sea que P es verdadera, pues supondremos como cierto lo contrario. Que P es falsa. Llegando a una contradicción, con lo que la hipótesis no se cumple. Esto de aquí no sería verdad. Y habríamos demostrado la primera, esta de aquí. Por otro lado, si queremos demostrar que no se cumple P es decir, que P es falsa, pues hacemos al revés. Tendremos que suponer que se cumple P, lo tratamos de demostrar, llegamos a un absurdo, y entonces sabemos que esto no se cumple y habremos demostrado esto. Bueno, ¿y cómo se traslada esto a nuestro problema? Pues vamos a tener que suponer que la afirmación del enunciado es falsa. Y trataremos de demostrarlo. Es decir, trataremos de demostrar la hipótesis contraria a la afirmación del enunciado. O sea que sería demostrar que LD es recursivamente enumerable. Es decir, LD pertenece a los lenguajes recursivamente enumerables. Si al tratar de demostrarlo llegamos a un absurdo, pues probaremos que la afirmación del enunciado no es falsa como supusimos en nuestra hipótesis, sino verdadera. Para realizar la demostración vamos a recabar una serie de conceptos que vamos a necesitar. En primer lugar tenemos que recordar la definición del lenguaje recursivamente numerable. ¿Qué es un lenguaje RE? Tratad de recordarlo. Bueno, pues efectivamente un lenguaje RE es un lenguaje que es aceptado por alguna máquina de Turing, es decir, formalmente L. Pertenece a R si existe una máquina de Turing M tal que el lenguaje que acepta esa máquina es igual a nuestro lenguaje L. Es decir, L es R si M acepta L. En segundo lugar, hay que recordar cómo se pueden enumerar todas las cadenas binarias, incluyendo la vacía. Pensadlo y a ver si recordáis cómo se hace. Bueno, pues sería... Anteponer un 1 a la cadena que sea. Esto lo pasamos de binario a decimal y nos dará un número que será el orden de esa cadena. O el número i. En tercer lugar, sabemos que una máquina de Turing se puede codificar con el alfabeto binario. Es decir, se puede codificar con unos y con ceros. En realidad da igual como lo hagamos. La cuestión es que sea con unos y con ceros. y por último hay que recordar la definición del lenguaje de diagonalización bueno pues es el lenguaje formado por las cadenas w sub i tal que w sub i no pertenece al lenguaje de m sub i es decir w sub i tal que w sub i no pertenece al lenguaje de m sub i recordando que m sub i es la, la máquina de Turing que se codifica con la cadena w sub i bueno y con todo esto ya podemos pasar a la demostración si suponemos que LD es RE entonces sabemos por la propia definición del lenguaje R que existe una máquina de Turing M que acepta el lenguaje de diagonalización LD es decir, formalmente, como vemos aquí, si LD pertenece a los lenguajes recursivamente numerables, va a existir una máquina de Turing M tal que el lenguaje de esa máquina es el lenguaje de diagonalización. Por otro lado, sabemos que el alfabeto de LD es 0 y 1, y que se puede codificar M con unos y ceros también. Entonces va a haber una M' sub i que va a ser igual que nuestra máquina, y va a haber una W' sub i ...que está asociada a MI porque representa el código de esa máquina de Turing. Si tomamos esa cadena W sub i, pues pueden pasar dos cosas. Que la máquina M sub i, recordemos que M sub i es igual a M... ...aquí he puesto lo que sabemos hasta el momento por si lo necesitamos como referencia... ...bueno, pues puede pasar que M sub i acepte la cadena W sub i... Entonces significa que W sub i pertenece al lenguaje de la máquina. Y como el lenguaje de la máquina que estamos estudiando es el lenguaje de diagonalización, es lo mismo que decir que la cadena pertenece al lenguaje de diagonalización. Y aquí es donde aparece la primera contradicción. A ver si veis cuál es. Bueno, pues aquí lo que pasa es que por la propia definición del lenguaje de diagonalización, eh, si W sub i pertenece al lenguaje de diagonalización, tiene que cumplirse esto de aquí. Es decir, que W sub i no pertenece al lenguaje de M sub i. Y si nos fijamos, esto de aquí es justamente lo contrario que esto de aquí. Y no se pueden cumplir las dos a la vez, así que esto no puede ser. La otra opción que tenemos es que M sub i no acepte la cadena W sub i. Entonces, W sub i no pertenece al lenguaje de la máquina y W sub i no pertenece al lenguaje de diagonalización. Y aquí tenemos la segunda contradicción. A ver si la detectáis. Bueno, pues en este caso lo que pasa es que... Eh, ...esto que tenemos aquí es precisamente la condición... ...para que una cadena pertenezca al lenguaje de diagonalización. Es decir, que podemos también afirmar que W sub i... ...pertenece a LD. Y aquí nos pasa que... En este caso esto de aquí y esto de aquí son justamente lo contrario, por lo tanto esto tampoco puede ser. Por lo tanto tenemos que ni M sub i acepta la cadena W sub i ni no la acepta, lo cual no puede ser. Bueno, entonces, tras todo este proceso, hemos llegado a un absurdo intentando demostrar la hipótesis de que LD es un lenguaje recursivamente numerable. Por lo que esa hipótesis tiene que ser falsa. Y si es falsa, entonces a la fuerza tiene que ser cierto que no es un lenguaje recursivamente numerable. Que es precisamente la afirmación por la que se preguntaba en el enunciado. Esta de aquí. O sea que la respuesta es la que... Esa afirmación es verdadera. Bueno y para terminar aquí tenéis esta transparencia donde se resumen los conceptos básicos tratados en el minivídeo que serían estos tres de aquí. en Que consiste la demostración por reducción al absurdo, las definiciones de los lenguajes recursivamente numerables y lenguajes de diagonalización y la asociación entre máquinas de Turing y cadenas W sub i. Y por supuesto... La conclusión central de la demostración, que es que LD no es un lenguaje recursivamente numerable. Os invito a que completéis vosotros este resumen anotando en la transparencia pues, el punto central de cada uno de los conceptos. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención y un saludo a todos.